Um. esto? Bueno, no quiero ni averiguarlo, lo votaré. Bueno, volveré a mi mesa a jugar lo que sea. ¿Qué? Sí. No, no, no, no, no. Mentira, mentira, mentira. Hola gente de YouTube JM en este nuevo video. Estamos aquí en este día de hoy. Ayer no subí video porque no se me ocurría nada. Y bueno, ayer les explico, esto es como un story time, güey. O sea, tengo que contarlo bien. Ayer iba a acompañar a un amigo a buscar una computadora de noche al playón que es la otra parte. Yo estoy en el pueblo. Esto es donde yo vivo, se llama el pueblo. Y el playón es otra zona que queda... O sea, como este pueblo es pequeño, esa zona quedaría lejos, pues O sea, entre comillas, porque este pueblo es muy pequeño. Entonces fuimos en bici y cuando yo en el camino, en el camino abandonado en el que voy a hacer el especial de 300 subs Que todavía no tengo linterna para hacerlo, me encontré a este amiguito tirado en el suelo O sea, pensé varias cosas, dije, ¿será que tiene brujería o, o no sé, tiene algo malo? Y, y bueno, lo, lo agarré ya y, y dije, bueno, ¿por qué no ponerlo de mascota al canal si es tan guapo? Mira, mira, guapo. Y bueno, eh, quería pedirle opinión a ustedes, a las, a las personas que me ven, eh, sobre el nombre que le pondremos al a, a, a duendecito. Y hay una persona que comentó en el Instagram, me puso que era Antonio, eh, para que me sigas en Instagram, sígueme. <ríe> y bueno, eh, comenten lo que, los nombres que se le ocurran. Eh, y como saben, en el próximo video, lo que pasa es que esto lo subí rápido, en el, en el anterior no ha no, no, no comentado a nadie. En el próximo video, los que comenten aquí abajo, los primeros cuatro comentarios, los estaré saludando. Y dale like para que mis videos lleguen a más personas. Y suscríbete, esto fue un video corto, pero muy chido. Y adiós.